usa coño un gabunga chaca laca niños de fortnite contra bueno no niños de fortnite mira mira mira ¡El cromañón del fortnite cuidado cuidado papa huevo ¡Vamos huevo mamá huevo a huevo te huele la boca a huevo de dinosaurio Escúchame, yo no puedo manejar esto escucha déjame manejarlo no era así déjame manejarlo a huevo Escúchame, los niños de fortnite se revelan no te veo la pinga Escúchame, hace algo que me gana escucha pégale ¡Oh! en todo corazón ¡Tío! ¡Entorriño! ¡Hijo de puta! Este juego es muy destructivo, me gusta, me gusta. I, I feel the, the good vibes, eh, on this game. Increíble. Voy a poder hacer, o sea, que siempre tenga, si son pan, ¿no? ¡Cacalaca! Chacalaca, No, vea cómo tiene la cintura, ¿no? ¡Copérnico! ¡Yo, yo le pego con el escudo! ¡Campeón ese, ese, ¿Qué le has dado a ese? Míralo. Está en modo español, eh modo siesta eh mira que soy andaluz cuchar del escudo végale mamá huevo gana gana gana gana mamá huevazo eh, eh, eh! un gabán eh increíble nana mi equipo siempre va a ganar eh ¡Oh! wow qué Árbitro sí, si es una repetición, creo que la vale escudo, eh. Yo veo aquí escudo, gente, ¿eh? yo no digo nada. Todo <risa> eso. Y cuando creaba contenido en YouTube cuando era más pequeño, obviamente lo pensaba solo para. En plan, uh, una forma de montarizar y enseñarle a Leo cómo me he hecho este juego. O sea, Albarto al Nacho, literal. Literalmente. Y ese juego también, ¿cómo ha ido, gachón? ¿Y cómo te encuentras? Bateador, mata. Vosotros no veis los logros, ¿no? Ahora te doy también los cofres, mi hermana Naya, por supuesto, en este aspecto del Street Loop, tío. ¿Cómo te encuentras? Hoy es miércoles, hoy libras, ¿no? Me eh, han partido el cuello, literalmente. Pop, bueno, este es Pop, eh, eh, paseando tranquilamente por Madrid. Y este sería. Yo, en tus. Eh, bueno, yo, yo a tu edad era un explorador como tú, pero recibí un flechazo en el talón. Literal. Eh, <risa> Skyrim Moon, <risa> me cago en la leche. A 70, vale. Gente, ahora yo quiero ser ese. Dame ese, dame ese. Mira cómo me llega el brazo para tocarme una picha. Mucho bien, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Un calipo de fresa? Gente, increíble victoria. Rafa increíble. Abusando. Abusando. El señor de Nacha me abusó, gente. De una. Los boleros. Un número de 200. Muchas gracias a todos y a todas. Yo lo disfruto mucho en este tipo de juegos. Por eso Ahora tengo la pincha como mamut Mírame mamá Tengo cuernos Gente, el mamut le habéis dado drogas, ¿no? Gente, no puede ser El mamut tiene va bajo los efectos de las dronjas Gente, no puede ser gente. Noto THC en el mamut Gente, está verde Gente, y el mamut THC Le sabemos al lore del mamut Literal, los pibes, eso ¿Dónde está es? Venga, yo bebí y me caí. ¡No! Mamú, mamú, mamá, huevo. En verdad, vamos a ver cómo los matan, ¿no? Eso ya creo que vamos bien de. de... Dios, Dios, Dios, cómo mete, ¿no? Me encanta que los joder, mamú sean completamente, ya me entendéis, ¿no? O sea, de, de, de muñequitos y de peluche. ¡Compadre! ¡Dejarse de sumarse la bandana, eh! ¡Escúchame, Julio! Dale cojones. ¡Cop! Eh, te has convertido en un Roblox, tío. Eso, ¿Quién eres? ¿Tú, hermano? ¿Tú quién eres? Eh, creo que perdiste a la virginidad. Ah, Anal, me voy, me, me voy. Eh, bueno, creo que este juego tiene mucho olor, ¿no? El ardeano. Eh, ¡A su covid! Frodo. Frodo es la win. Creo que esa la fumó Marcos. No nos queda el marihuana. No nos queda el marihuana, Marcos. No vea cómo mete. El elite cara, eh. No vea arma en cara y los alquimistas. Dámela, dámela. Toma ya, mira. Eh, mira, mira, ahí, eh. Midwell, Midwell. Midwell en la cabeza, eh Midwell Eres tío! Oh, hostia Gente, había que hacerlo uh. Hermano, este juego uh. Gente, creo que no tengo Creo que no tengo esta habilidad uh. Hermano, tienen que morir, está envenenado Gente, tú eres tonto Tú eres tonto Deja a tu compañero Mamá, uh. mamá, mamá huevo Mamá huevo, tú Tú mamá huevo uh. Como lanza la mierda, tío. Es mister esa tangente. ¿eh? O sea, va lo... No me vas a matar. ¡Oh! Me voy. No, mi culo. Digo, me voy. ¡Oh, oh, oh, oh! Esa poción, ese vino de Akani Sensei del Minecraft está un poquito ¡Fu fuerte. Gente, todos magos de esto. <risa> Literal, tiene lo suyo. Se ¿eh? tope por, por poner de estos. Yo no vea ¿no? esto que son de la guerra. Yo hablaré, yo Déjame manejar a uno. <risa> <risa> Somos un. ¡Pop! ¡Te has convertido en un hobbit! En mi marihuana! en mi marihuana? ¿Dónde está marihuana? Marihua... ¡Marihuana! ¡Gandalf! ¡Qué mierda es esto? ¡Voy, Gandalf! Gente, increíble. El gameplay de. El gameplay de, de Frodo creo que está mal, ¿eh? O sea, creo que tiene algo malo. Gandalf me dio la, eh, la pipa confundida, gente. ¿Interés harán.? No lo toco, ¿eh? no la cago más Ahora se van a enfrentar a Mr. Satan fase 2 eh, Que era de la carreta, quitando Muchas gracias Isis. Eh. Is, eh, eh, 17 por ese mega follow, Bernardo Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas that shit eh, Que forman parte de esta gran comunidad Papá que como en tweets, bienvenido y pana ¿Cómo estamos? En cómo por supuesto, este miércolesito Con Flowa uh, y hey. J17 eh, eh, for this follow My bro, I, I hope you enjoy Amazing That, that, that shit is really, is really awesome Kitachi, eh, Kitachi en ese ¿qué hace Itachi en ese juego. <risas> Literalmente son ninjas. Hey, hey, hey. Ay, ya. Escúchame que está feito la peluca. Escúchame Ay. que está feito Robin Hood La, la boda de este año está bien hay muchas patatas eh, por ahí. Usted usted tiene miedo de mí. Eh, no puede ser, vengo de Holanda, maní. Mira, mírame cómo vengo de Holanda, mira. Eh, eh. Joder, I feel the drones on my body. Not, not good choice, not good choice. Gandal, ¿qué mierda es esta? Sí, sí, sí. Escúchame, me ha pasado por la pierna. Mira, ese es Minrana. No, las dronjas hacen efecto. llague, ¿o me llague Millague? Suicédate Millague. Mira, Impero Terror. Hasta luego, buen día, señor. Te estás dando cuenta de que estás intentando meterle mano a un hombre con pelo en la cabeza Que parece una polla ¡Muérete, guarro! ¡Dale ahí, coño! ¡Dale ahí! <risa> en verdad, muy troll, debo de parar Es que claro, ¿cómo no rolear con un juego tan troll? <risa> Me cago en la leche Cu ¡Cúchame, peluca! ¡No! Sonar. Murió campeón, se suicidó Dijo que esta vida no era lo suficiente Que Videl debería de cuidarse sola Escúchame, ven para acá, te lo voy a explicar, ven si yo Mister Santa se ha caído. El pobre va, va como una moto. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso VI. por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. Grande ese Álvaro. ¿cómo ha ido la tardecilla. Que aquí estamos en un juego muy troll. Escúchame, quítale aquí entonces, Pesoa ¿Qué hago tu muerto? Y el bastardo. Coño, ese es Maya, ¿no? ¿Y qué tal ha ido, campeón, en la tarde? Me cago en la leche, acá les 6. Acabo de volver del entreno y como hay el entrenamiento en taekwondo. He puesto el valor en japonés. No entiendo no. una mierda. Pero está todo guajado, de bola. ¡Yo quiero ser este gente! Poner arqueros contra escudos es como poner a un salvaman contra copa. Lo siento, campeón. A estas horas ya el río Sakirio no me llega. <risa> bueno, ¡Rai de Sun My Brothers! Escúchame, Espartano, mira. se <risa> spara. Muchas gracias, campeón. Luego por eso me y dos poderosos. Vale, saber que os están luchando. <risa> el juego troll. You are the. You are the last one Escúchame, mira ¡Pinga! ¡Pinga! ¡Pinga! ¿Y el otro? ¿Dónde está tu amigo el cobarde? ¿A que te meo la cara? ¡Uy! ¡Ah, estás aquí! ¡No! ¡A la cara! ¡Yepa! ¡Soy el ¡Yepa! ¡Ya te por aquí! ¿Cómo que para papá? ¿Papá? ¿Qué? Ah, que tú te has cargado al, al dogma Increíble El rey gana, vale Aunque te cargues a, a la iglesia <risa> Toma el de la luna ¿no? Pero si nos hace Yo creo que en este menos Lo no podemos hacer, ¿no? Hermano, se tiene, tiene algo raro. ¿Cómo andan tan raro, eh? Quiero ser el clérigo. ¡Cómeme la verga, Jesucristo! Me agarras la banana, digo, perdón. Ah, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. ¡Al centro ¡No! Hermano, lo no vea, ¿no? Pero tú lo tuyo. Me ha andado por todos lados, compadre. Escúchame. De puta madre, no sabía yo, eh. No sabía yo eso, eh. Un poco la, la piz... Escúchame, tú y yo, compadre. sí ¿qué? Si me ha permitido pongo? Sí, claro, pero gracias, campeón. El oro, que claro, la leche. A ver, es que si salgo, creo que. Ah, no, si salgo, se para como los no balones. putada. Ah, no, estaba parado. Gracias. Ahora, <ríe> Gente, el caballero más inútil. Me tira la espada por el culo. ¿Qué? Mira a mi pollita, digo, mira mi po. ¿Te digo, ¿qué? Hola amigos. Hoy en danza. En danza del vientre tenemos a la espada cortante. Como pego con este. Te pego con la pizza. ¡Ah! Te va.. ¡Oh! Vaya tortón que me ha pegado, increíble. ¡Oh, Dios, Dios, Dios. Dios. y revimos a huevo. Eh. Madre mía. Murió. Ahora se levanta. <risa> Me parte todo el metas. Eh, dame el trovador. Yo narré la batalla épica del minotauro, el intentauren. Eh. Le doy. Te, que te folla la cara. Quítate de aquí. So guarro. Yo tenía trabajo guiando en la calle con el laud Me huele. Nice el rey, el rey concho su <risa> ¿Qué coño me ha congelado? Ah, arqueros de nieve Hermanos Minotauro se lo ventila todo, ¿no? Minotauro, no vale, de la fuerza, de la fuerza ¿Por qué? ¿Por qué, por qué eres furro? Eh, hoy eh, es nieve eh Nuestro amigo el toro, muy buenas, eh, Literalmente, te veo la pinga, tápate con el taparado, mamahuevo Eh. Exagerado, hermano. El Minotauro eh, es. Eh, Twight Johnson. Es que Jay Clyde Tani. No puede ser, gente. No puede ser. No puede, no puede ser. No potes. No potes. Se lo hace, gente. ¡Hostia! ¿Qué? Fus, fus, y yo, está rotísimo. O ¿Sabes? No tiene mucha chicha, pero se va con el cadáver, ¿eh? Mira la. Mira, mira, mira, mira el flow que lleva, ¿eh? La ha pegado en la pinga, gente. Gente, creo que están en serie aprieto Está en un serie aprieto Está en un puto serie aprieto <risa> Hacerle perder el tiempo a los grandes, ¿no? A los eh, rock de, del Sur Calibur No obstante, si controlo a este Ya sería la polla Porque si lo controlo, mata a todos los arqueros Y ya ellos se quedan atrayendo La puta Atención, mamá huevo De los otros, tengo que matar ya a los arqueros No sé cómo va el equipo, ¿eh? increíble ¿Cómo va el equipo? Va bien, chévere, ¿no? Coño, coño, las serpientes vienen hasta aquí Vale, espacio, ¿qué coño ahora en espacio? ¡Hostia! El ataque especial es ese, tap. Vale, vale, vale, vamos a ganar, gente, vamos a ganar. Concha su madre, miren miren El tamaño del pito del Minotauro es enorme. Mm -hmm. Interesting. ¡Coño! Ma madre mía. ¡La! ¡Diablo! ¡Diablo puñeta! ¡Mierda, ellos! O sea, si no lo hago al tiempo, el puto Minotauro no hace el ataque. ¡Tío, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! No puedo morir, ¿eh? ¡Buena! Gente, ¿qué queda? Un. un ¡Ah! ¿Qué cojones le pasa tío? ¿Por qué hace eso? ¿Qué es eso? ¿Barco vikingo? Eh, vale. Barco vikingo, toman primera línea de defensa. Ahí tienes un mamut. Eh, perdón, un eh, concha su madre. Va, eh, cuatro de estos. Ok, vamos a darle, a ver. ¡Oh! El barco de ese no hace mierda. ¡Lol! Ah, vale, vale, vale. Entiendo que sea un barco que solo. O ¿Sabes rollo paquete? No, no entiendo el barco entonces. ¿Este es meme o algo? Esta fase hay que hagan de standing. No sé, trata de gratis aquí. No sería como demasiado fácil, ¿no?